¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo soy Cristian Un día más con ustedes, un lunes más Muy contento con toda la energía y Toda la buena vibra que se merecen Para que este día, este lunes Lo inicien con muchas ganas Y se les haga mucho más ameno ¿no? Este... El día de hoy pues les traigo, no les traigo un tema en concreto, en realidad les traigo tres temas. ¿Por qué? Bueno, porque me hicieron tres preguntas que yo consideré que no era necesario eh, extenderme un video completo para responder cada una de ellas. Así que decidí juntar las tres en un video y así ustedes puedan tener la respuesta y además, eh, bueno, pues les sirva para que así tengan información buena Concreta, excelente y la mejor, obviamente, de parte de mí, con todo cariño para ustedes, ¿no? Y bueno, antes, antes de pensar, la recomendación de hoy es un libro, un libro que la verdad, este, no sé cuál es su nombre en español, o sea, bueno, en inglés se llama Take Chances, la autora es Molly McAdams, y bueno, obviamente la traducción al español es tomando oportunidades, pero no sé si así esté, eh, así sea el nombre, ya ven que a veces lo cambian para, bueno, digamos para el público, para que sea como que más atrayente, pero bueno, búsquenlo, les recomiendo, es una novela muy buena, porque trata de alguna chica que está iniciando eh, su vida de universitaria, ¿no? Y entonces deja de vivir con su familia y empieza a vivir con sus... Roomies, y entonces empieza una vida de conocer chicos, de ir a fiestas, de, pues, juventud, de vivir sola, libertad, etcétera, etcétera, y bueno, es una novela bastante, bastante buena, bastante interesante, se las recomiendo, recuerden, se llama Take Chances, de la autora Molly McAdams, y les voy a dejar el link en la descripción por si les interesa, este, ahí ver de qué se trata, o a ver la portada, a ver cómo es para buscarlo en algún lugar, etcétera, etcétera. Y bueno, comencemos, comencemos. Eh, sí, El, la primera pregunta que me hicieron fue, tipos de chicas que le gustan a los hombres. Ajá. ¿Ah? Bueno, cuando dicen tipos de chicas, me, no, sé, no sé a qué se refieren, no sé si se refieren a... No sé, al físico, al tipo físico de una mujer o al tipo, digamos, forma de ser, ¿no? Entonces voy a responder de las dos formas. Miren, somos 7 billones de personas en el mundo, ¿eh? No sé exactamente cuántos sean hombres y cuántos sean mujeres, pero somos muchos. Y créanme, el gusto, los gustos se rompen en géneros. Hay, siempre va a haber un roto para un descocido, así que no se preocupen, Ajá, no importa qué tipos de mujeres haya, siempre va a haber alguien que se fije en ustedes o en los tipos que sean. Ajá. Eh, lamentablemente, bueno, somos todos los días constantemente bombardeados por mecánica, por todo lo que vemos en la televisión, en revistas, en anuncios, en películas, entonces la imagen que tenemos, que tiene la sociedad sobre una mujer guapa o atractiva, son las que salen en revistas, en películas, en televisión, ¿no? Entonces, el tipo de chica, pues obviamente son las que están delgadas, esbeltas, tienen buena boobie, tiene una pompi, caderita piernas largas, eh, cara bonita, cuando digo cara bonita me refiero a las facciones finitas, pómulos a lo mejor eh, delgados, ¿no? ojos grandes, cosas así. ¿Por qué? Porque eso es lo que la, la televisión y los medios de comunicación nos han bombardeado como belleza, pero en realidad la belleza pues depende de cada quien, cada quien tiene gustos diferentes y cada quien le va a gustar a una persona totalmente diferente, así que, este pues ahora sí que los tipos de mujeres que le gustan a los hombres son todos, ¿no? Todos los tipos. Eso hablando físicamente y... En, formas, en forma de ser, digamos, eh, psicológicamente o mentalmente, como quieran llamarle, bueno, los tipos de mujeres que más atraen y que más traen a los hombres aquí son aquellas mujeres que son independientes, que, que muestran seguridad en ellas mismas, aquellas mujeres que se hacen las complicadas, aquellas mujeres que creen que pueden tener a cualquier hombre. ¿Por qué? ¿Por qué esas mujeres? Bueno, porque son, son como un reto, es como un reto alcanzar, es como un reto con conquistar a este tipo de mujeres, y entonces, este al ser un reto conquistarlas, pues son las que más nos atraen y son las que más nos tienen ahí con cara de idiotas, ¿no? Así que, este bueno, pues el tipo de mujer que más nos gusta, psicológicamente hablando, bueno, pues son aquellas que son independientes, según de sí mismas, inteligentes, y no tienen miedo de... Llevar los pantalones y, y seguir lo que quieren, seguir sus convicciones y hacer lo que les place, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las partes del cuerpo en las que se fijan los hombres? Bueno, esta plática he tenido con muchas personas, muchos amigos, colegas, compañeros, etcétera, etcétera. Y, este, hay mil respuestas diferentes, ¿no? Hay mil respuestas diferentes, pero, bueno, las que más que se podría decir que tienen un rating mayor son las siguientes, por ejemplo, la mayoría de los hombres eh, prefieren, se fijan primero en las piernas y en el trasero de una mujer ¿ajá? Eh, de modo que, bueno, prefieren obviamente que tenga buena pompi a que tenga mucha boobie, ¿no? si un hombre si tuviera que elegir esto es en la mayoría, no todos, ¿ajá? Recuerden que hay excepciones y hay este, gustos diferentes, pero en la mayoría, si un hombre tuviera que elegir entre boobies o pompis, la mayoría han elegido pompis, al menos en lo que me ha tocado presenciar y las respuestas y demás, la mayoría, la mayoría eligen pompis, ¿por qué? Porque se ve un cuerpo femenino con más pompi que boobie se ve más estético. ¿ajá? Eh, digamos, estamos acostumbrados a, en, natura, en la naturaleza, ver que la base tiene más volumen que, eh, pues, digamos, la parte de arriba. Entonces, si nosotros de repente vemos a una mujer que tiene mucha boobie, no tiene pompi, bueno, pues pensamos que se va a ir de frente, ¿no? Pensamos que el equilibrio, pues de pronto este, le va a ganar, ¿no? Y entonces no se ve bien. Así que si ustedes están, por alguna razón, pensando en ejercitar más una parte del cuerpo que la otra, bueno, pues yo les recomiendo que sean las piernas, pompis, ¿no? Son las que más llaman la atención. También hay hombres que prefieren que se fijen nada más en la cara y después en el cuerpo, ¿no? Si la niña les gusta de cara, si para ellos les es bonita o atractiva, bueno, pues ya, ya es como un gane, ya después se fijan en el cuerpo. Pero depende de cada quien, ¿no? Y bueno, también hay personas que... Pues eh, les gusta la cintura, ¿no? La cintura, que tengan una cintura así de Barbie. Esto porque, bueno, obviamente se hace, la figura se ve estética. Cuando una mujer tiene una cintura pequeña, bueno, pues las curvas, la cadera y del busto se acentúan. Entonces, eso hace que se vea mucho mejor. Pero. Como les digo, depende de cada persona, es una pregunta muy difícil de responder porque depende de los gustos de cada hombre. En lo personal, a mí, Cristian, ¿qué me gusta? Bueno, eh, como les dije, prefiero que tengan más pompi que Bubi, ¿no? Pero bueno, un equilibrio, un poco de las dos, está perfecto. Y también eh, piernas torneadas, eh, y bueno, bonita la cara, en fin, créanme que no soy muy exigente con la personalidad, una personalidad realmente imponente y eh, pues un cuerpo estético es más que suficiente, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿por qué las mujeres hacen especulaciones cuando inician o se encuentran en una relación? Sé perfectamente a lo que te refieres, sé perfectamente de qué estás hablando y... Para los que no saben, bueno, pues son esos momentos en los que las mujeres están solas, esperando la llamada del de chico con el que empiezan a salir o con el que están saliendo, y dicen, ¿por qué no me marca? ¿Qué estará haciendo? Estará pensando en mí, estará ocupado, y entonces nos hablan, ¿no? Nos hablan, y entonces no contestamos. Así, tu, tu, y no contestan, su hombre no contesta, y entonces empiezan a maquilar. ¿Por qué no me contesta? ¿Qué estará haciendo? ¿Va a estar muy ocupado? ¿Se gusta con una vieja, pinche vieja, que no sé qué? ¿Con quién estará? ¿Qué estará haciendo el cabrón? No sé qué, no sé cuánto. Y entonces empiezan... Su, su ardilla empieza a correr demasiado y empieza a imaginarse mil cosas, ¿no? Empiezan a especular mil cosas. Eh, y bueno, a ver, también se aplica cuando les decimos algo, ¿no? Que les decimos, oye amor, este... Pues, hoy te ves muy bonita, ¿No? Y entonces en vez de tomar eso como un halago, lo que pasa por su mente es, ah, hoy me veo bonita, o sea, hoy, solo hoy, o sea, ayer no, ni ayer, ni la semana pasada, o sea, solo hoy, o sea, me veía fea seguramente, ¿verdad? No, no, no, simplemente ese día, o sea, todos los días se ven bonitas, pero ese día, pues uno, a lo mejor se arreglaron de cierta forma que a uno le llama más la atención, ¿Ah? No significa que otros días se hayan visto feas, ni nada Simplemente es un cumplido que en ese momento les queremos hacer para Decirles que cualquier cosa que se hayan hecho en ese momento les funcionó muy bien ¿Ah? Y bueno, así hay mil cosas, mil especulaciones que las mujeres hacen eh, ¿Por qué las hacen? Bueno, es una pregunta que yo también quisiera saber ¿Por qué les hacen? Es, es muy chistoso que una mujer me pregunte ¿Por qué...? me pregunte a mí, que soy hombre, ¿por qué las mujeres hacen especulaciones? más bien ustedes deberían de decirme a mí, ¿por qué hacen especulaciones? sin embargo, yo creo, yo creo que pues, es por esa razón de que su... su mente no puede estar tranquila su mente a veces... Eh, tr tratan de buscar una explicación para todo y erróneamente, la explicación que encuentran es algo malo, siempre es algo eh, siempre es como lo peor, ¿no? Y eso no está bien, ¿no? No está bien. Entonces, mejor relájense, tranquilícense, tomen las cosas como van saliendo y, pues, confíen, ¿no? O sea, más que nada, confíen en eso. Sé que a veces es complicado ¿no? las relaciones y ustedes sienten que están entregando más de lo normal, pero, bueno, mejor cálmense, ya habrá una explicación, sean objetivas, ¿no? Al momento de... Eh, de pensar en una posible causa de lo que está pasando, sean objetivas. Y una vez que ustedes consigan una explicación, también sean objetivas. Piensen en todos los argumentos y piensen si realmente es posible o no. Y bueno, esas son las tres preguntas que eh, pues quería responder para que no se queden con la duda. Y bueno, eh, yo soy Cristian, si les gustó el video, póngale deditos por arriba. Suscríbanse aquí arriba y cualquier comentario déjenmelo aquí abajo, no olviden poner el video en favoritos, compartirlo con todos sus conocidos y eh, sobre todo en sus redes sociales, eso me ayudaría muchísimo para seguir creciendo en este canal y seguir brindándole pues, estos eh, videos que espero que les estén funcionando y estén sirviendo y les estén gustando. ¿okay? Yo soy Cristian, no olviden visitar mi Twitter que es este. Mi página de Facebook Y No olviden visitar Askchristian.org No soy Cristian, nos estamos viendo El próximo, el próximo, el próximo El lunes Chao